Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer a Izan. Izan es eh, un muñeco de la colección de muñecas mía y en esta ocasión es Izan Dormilón. Él va vestidito con un pijama súper bonito y unas zapatillas reversibles también. Y bueno, le hemos hecho una mantita con su nombre bordado a punto de cruz que también lo vamos a hacer en este tutorial. Izan eh, es muy... Muy sencillo de hacer. Está pensado igual que mía para todas las chicas que os estéis iniciando en la muñequería. Es muy sencillito, es muy fácil, pero es súper, súper bonito. Y bueno, pues eh, vamos a aprender a hacer este pijama. Toda la ropita de Izan es de quita y pon. Haremos este pijamita, le haremos también unos calzoncillos súper bonitos que lleva debajo. Y como os digo, toda, toda la ropita eh, se quita y se pone. Si te apetece ver cómo lo he hecho, vamos con el vídeo. Bueno, pues como ya sabéis, las, los peluchitos estos, este tejido, suelta muchísima pelusilla. Entonces voy a hacer las dos zapatillas a la vez. Y así no voy a tener que, que ensuciar tanto además. Estoy bastante, bastante tocada hoy de mi alergia. Mirad, vamos a poner, en este caso, eh, le vamos a hacer reversible las zapatillas de de nuestro izan mirad vamos a cogernos eh, dos trocitos de, de tejido yo he cogido el color o el tejido de, del pijama y por el otro lado le he puesto el del calzoncillo las listitas estas que me gustan muchísimo y ahora para que nos queden las dos iguales las dos zapatillas iguales tenemos que tener mucho cuidado a la hora de colocar los tejidos que no pongamos uno así y uno así veis tienen que ir los dos mirando para el mismo sitio. Entonces, una vez que tenemos ya puesto los derechos en esta posición, vamos a colocarlo de esta forma. Lo único que tenemos que tener la precaución es de tener el tejido suficiente como para que la zapatilla nos entre aquí. ¿Veis? Vamos a ponerlo un poquito más hacia arriba y esta parte aquí la parte que tenemos aquí marcada es la parte donde iría la zona de arriba veis esta parte va en el color digamos estampado y toda la zapatilla sería esta pero esta marca nos tiene que coincidir con el borde de este de esta pieza por lo tanto vamos a cerrar este sándwich, vamos a colocar esta plantilla o este patrón que nos quede justo este borde por el borde de, de esta costura y ahora vamos a, a pasar el bolígrafo borrable vamos a coser todo el contorno de la zapatilla menos un trocito que vamos a dejar abierto que es por donde vamos a darle la vuelta no hace falta que dejemos mucho trocito más o menos par de centímetros o así y ya con esto nos vamos a ir a la máquina de coser vamos a coserla las dos quitar todo el exceso de costura vamos a darle la vuelta y ya la tendríamos preparada pues ya está cosidita ahora vamos a darle la vuelta también le he quitado todo el exceso de costura y ahora vamos a girarla le daremos un puntito, una puntada invisible y tendríamos listas las zapatillas. Se hacen súper rápido y quedan muy muy bonitas. Y jugando con, con los colores y, y con la ropita podemos hacerle un montón de combinaciones distintas. pues ya tendríamos veis por un lado de un color y por otro de otro distinto yo le he puesto el del color del pijama porque vamos a probárselo ya a nuestro izan mirad ya le he puesto una de ellas le vamos a probar la otra zapatilla ya os digo es que se hacen súper rápido eh, podemos ponerle si queremos luego un botoncito o una cuerdecilla o algo que, que nos guste un detallito o nada porque así le quedan súper bonitas ya le he hecho el calzoncillo <ríe> como veis es que no me gusta tenerlos ahí sin ropilla <ríe> me da mucha pena pues ahora os voy a comentar cómo lo he hecho cuando eh, hagamos el pantalón del pijama, se hace exactamente igual. Vamos a hacer el del pijama y así sabréis cómo he hecho el calzoncillo. No me digáis que no es mono, <ríe> a mí me encanta. Vamos, voy a limpiar un poco todo esto y ahora vuelvo. Bueno, pues vamos a ir ya con el pijama. Vamos a hacer el pantalón. Como siempre, sacamos nuestro patrón y lo colocamos en nuestro tejido. Yo he sacado este patrón ahora lo que voy a hacer va a ser primero voy a coserle un lateral después voy a remallar la cintura le voy a remallar cada una de las partes de abajo y le voy a coger un dobladillo así anchito para que no se dé la vuelta y una vez que tenga todo eso ya solamente me quedará unir las piernecillas vamos primero por partes y vamos a hacer la parte eh, de un lado Yo en este caso la voy a hacer solamente de un lado Porque quiero remallar Pero vosotras si queréis podéis hacer las dos partes Y luego después le hacéis un zig zag En la parte de abajo Para luego cuando le hagamos la, la bastilla Que se nos quede lo más curioso posible Esto por un lado Por otro eh, Tenemos la, la blusa de Izan de Este es el patrón del calzoncillo Como veis es muy similar al del pantalón del pijama pero lógicamente más cortito todos los patrones sabéis que los tenéis eh, gratis en el en mi grupo de facebook el taller de amparo ahora vamos a cogernos la parte de el pijama y vamos a, a, a dibujar un lateral y le vamos a dejar al menos Después ya os lo dejaré también en los, en los patrones. Al menos 3 centímetros. Voy a apuntarlo aquí. Esto lo vamos a sacar dos veces. Y ya sabéis que es el formato espejo. Una parte con la sisa a la izquierda y después la otra parte con la sisa a la derecha y después la espalda la vamos a hacer igual, vamos a unir vamos a dibujar la mitad y después la otra mitad y ahora lo que vamos a hacer va a ser coserlo a máquina solamente los hombros, nada más esto lo vamos a quitar para que así no, no lo liemos Solamente esto, los dos, los dos hombros y vuelvo sin tocar nada más porque ten, tenemos que colocar cuello y ver hasta dónde nos llegan las vistas, ¿vale? A máquina. Y ahora las mangas lo que vamos a hacer va a ser eh, aquí abajo le vamos a hacer un zigzag o la remalladora y después le vamos a doblar. Por la, por la línea marcada También como una especie de bastilla Y le vamos a pasar un pespunte Y ya la tendríamos preparada para coserlo al, al cuerpo del pijama Así es que vamos a hacer dos zigzag o dos remalladoras Los dos hombros Una parte o las dos partes de Las, las partes que están redondeadas O un zigzag o una remalladora en la parte de abajo Si no tenéis, no pasa nada dobláis un trocito y después volvéis a doblar y os quedará por dentro exactamente igual así os quedará igual de curioso voy a la máquina de coser y vuelvo pues ya lo tengo cosido a máquina y, y lo que le he hecho ha sido ponerle una goma en la cintura con un pasacintas o bueno la, si no tenéis pasacintas se la podéis pasar con con un imperdible yo ahora después le voy a quitar de las marcas de bolígrafo con, con la plancha, pero vamos a probárselo a nuestro izan a ver cómo le queda. Pues mirad, qué gracioso le quedan los pantalones, <ríe> le quedan súper bonitos. Bueno, pues ya tenemos el pantalón de, de Ethan, vamos a seguir vistiéndolo y vamos con la camiseta o con la camisa. Vamos a hacer la, la blusa del pijama de Ethan. Yo ya le he cosido y he recortado los, los hombros. Ahora voy a explicaros cómo vamos a colocar el cuello. Mira, yo he sacado el patrón del cuello lo he puesto en tejido doble y lo he puesto de esta forma la parte doble tiene que ir en la parte de abajo en la parte donde es más ancho el cuello más ancho el pico veis va así la parte esta parte pequeña va al cuello de la camisa y esta es la parte que va por la parte de fuera digamos lo que cae sobre el pijama entonces en esta posición Vamos a cortarlo en tejido doble y dejando el doblez en la parte de abajo. Coseremos lo que son solamente los laterales, esta parte y esta parte, y vamos a recortar el exceso de costura. Cortamos bien todos los hilillos y vamos a darle la vuelta. Vamos a darle aquí un pequeño corte en línea recta para que la esquina nos salga mejor. Y vamos a girarlo y a sacar las esquinillas. Yo me voy a ayudar de, de mi palito de brocheta. Voy a sacar bien la esquina. Si en algún caso, como en este, no acaba de salir bien el pico, con la ayuda de una aguja y mucho cuidado, lo sacamos. Porque a veces, sobre todo cuando se hace el retroceso, suele dar un poco más guerra para sacarlo. Porque queda como más, más duro. Esta parte queda más dura y más rígida. Pero bueno, con estos pequeños truquis lo vamos haciendo y lo conseguimos. Bueno, pues ahora cuando lo tenemos así, vamos a marcar el centro del, del patrón y lo vamos a colocar por la parte del derecho de la espalda. Lo vamos a poner así. Y vamos a unir el centro de la espalda con el centro del cuello. Vamos a traerlo hacia la parte de delante por supuesto no nos va a llegar hasta el final de la marca porque esto es lo que sería la vista lo vamos a dejar un poquito más cortito y vamos a hacer igual vamos a, a ir uniendo las dos marcas hasta llegar a su sitio y ahora vamos a hacer igual con esta otra parte Ahora, cuando ya lo tengamos así ubicado, tenemos dos opciones. O bien coser a máquina. Tenemos que dar la vuelta haciéndole este, esta forma, ¿vale? O bien cosemos a máquina tal cual está y después le pasamos una remalladora o un zigzag. O bien levantamos y unimos solamente una parte. Cosemos por la parte del interior y solamente coseremos esta zona de dentro. Solamente, ¿veis? Esta parte. Quizás sea un poco más enrevesado, pero la verdad es que queda como más rematadito. Y aquí hacemos igual. Venimos y cosemos hasta aquí. Por la parte del interior. ¿Qué conseguimos? Que nos quede la costura por la parte de dentro, y después lo que haríamos sería una vez ya cosido, daríamos la vuelta por este lado de aquí, y con un doblez, con un dobladillo y a mano, haríamos aquí una costura invisible, veis, haríamos así y así, y ya nos quedaría dobladito por aquí y cosidito por el revés yo lo voy a hacer así porque a mí me gusta más hacerlo de esta forma pero si os resulta complicado no os preocupéis lo hacéis eh, como ya os había comentado antes cogéis las, los dos tejidos del cuello coséis y luego después paséis un zig zag o, o una remalladora o lo que sea yo voy a coserlo de esta forma voy a abrirlo y lo voy a coser por la parte del interior para luego darle la vuelta y coser la mano bueno pues ya le he cosido el, el cuello y lo que le he hecho ha sido quitarle todo el exceso de, de costura lo más que pueda y sobre todo o con una tijera zig o le dais unos poquitos de piquetes porque Va haciendo una media luna y necesitamos que, que nos vaya asentando bien. Mirad, yo lo voy a hacer como os había comentado antes. Me voy a coger un hilo, lo voy a unir las, los dos extremos, lo voy a poner doble y lo voy a dejar para hacerle el nudo invisible. Y ahora me voy a venir aquí a este lado y voy a ir asentando el cuello de esta forma. Voy a ponerle un dobladillo hacia adentro y lo voy a coser dándole la forma redonda del cuello. Vamos a meter todas las costuras que nos quede lo más curiosito posible. Ya le he hecho la vista de un lado, ahora vamos a hacerla del otro para que veáis lo fácil que es. Vamos a cogernos aquí un poquito de cada tejido y vamos a hacer el nudo invisible y vamos a darle una puntadita pequeña yo para esta ocasión utilizo agujas muy pequeñas y muy finitas porque quiero que se note lo menos posible la, la puntada y ahora, ¿veis? me voy ayudando y voy haciéndole la media luna también podéis, si queréis... Podéis poner el cuello al bies. Podéis cortarlo al bies y coserlo. Jugáis un poquito también con, con los cuadros en esta ocasión. Yo no he querido complicaros más. Quiero que, que hagáis este, este proyecto y que no os resulte excesivamente difícil. Por eso a veces intento hacer las cosas lo más sencillo posible. Aunque también os explico que se pueden hacer de muchas otras maneras. Vamos a coger muy poquita tela de un lado y de otro. Y vamos a ir dando puntaditas. De esta forma, cuando le demos la vuelta al cuello en el cuerpo de Ethan, pues no se va a ver ninguna costura, ni se va a ver absolutamente nada. Va a quedar muy muy muy curioso. Ahora aquí lo voy a rematar para no liaros y os voy a explicar cómo se hace la parte de, de la vista. Mirad aquí en el cuello cuando lleguemos cogemos la costura por el centro y doblamos un poquito hacia adentro. Y ahora ya la abrimos para hacer el pico, ¿veis? Y así se nos queda el pico perfectamente rematado. Y ahora toda esta costura que hemos doblado la metemos sin ningún miedo y ahora esta es la parte de la de la bastilla o de la vista que hemos dejado fuera vamos a coser metiéndola un poquito veis nos quedará así ahora Vamos a rematar esta parte de cuello y vamos a hacer la parte de la vista. Aunque yo la hago toda, de, toda junta, me resulta más fácil y más cómodo, pero para las que no tenéis mucha soltura con la costura, pues lo vamos a hacer en dos veces y, y así todas aprendemos. Bueno, pues escondemos el hilo. Y ahora, mirad, vamos a cogernos nuestro cuello. ¿Veis lo que os digo? Cuando lo pongamos así, ¿veis? No se ve ninguna costura. ¿Veis? Queda súper bonito. Mirad, cuando vengamos aquí, aquí ya el tejido lo pide, hay que dar un pequeño piquete. Pequeñito, ¿eh? Vale más hacerlo varias veces que no en una y cortar más de la cuenta ahora en esta zona de aquí yo lo he doblado hacia abajo mirad veis solo se da un pequeño piquete para que nos sobresalga sin problema este tejido un pequeño piquetito veis sin que salga por la parte de fuera entonces, vamos a hacerle aquí un dobladillo, pero eh, yo lo que lo voy a hacer es un poquito más corto y también lo voy a esconder. Voy a coger otra vez mi dedal y voy a buscar otra vez hilo para hacer el, el nudo invisible. Unimos los dos extremos del hilo y lo pasamos por la aguja. Ahora, esta parte la vamos a poner recta y vamos a hacer un doblez hacia adentro y volvemos a doblar. Y aquí vamos a coserlo. Ya veis que es súper fácil. Para que nos venga bien. Mirad, así lo coseríamos recto. Pero yo lo que hago es que desde aquí me hago como una media luna hacia este lado. Y así meto todo este tejido, ¿veis? Esto poquito que queda por fuera. A mí me gusta meterlo. Yo es que soy un poco maniática con los hilos y con la costura. Pero bueno, mirad, si lo ponemos así, ¿veis? Yo aquí le hago una media luna. Un pequeño piquito. Y ya desde, desde aquí, veis, escondo este trocito de tela, voy a coger una parte del cuello, voy a hacer mi nudo invisible y ya solo voy a coser. Y voy a coser toda la vista. Con pequeñas puntadas. Y en línea recta. Bien, pues vamos a seguir con la batita. Mirad. Yo ya le he puesto una manguita. Y mirad lo que le he hecho. En vez de hacerle. Un pespunte a máquina pequeñito, le he dejado unos 2 centímetros, como una especie de bastilla ancha para que simule como si fuese una vuelta de, de la batita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser esta otra parte. Bueno, pues nos vamos a coger el derecho mirando hacia la blusita hacia el pijama derecho de la manga con derecho de pijama vamos a hacerle una marca aquí en el centro de la manguita para tener una referencia y colocarla justo en el centro de la bata que es la zona de hombros donde tenemos el hombro esa es la zona de la mitad y es donde vamos a poner una con otra vamos a hacer coincidir estas marcas entonces, vamos a cogernos derecho con derecho y vamos a ubicarlo justo aquí donde está la costura. Aquí vamos a cogerlo con un alfiler. Nos vamos a venir toda la sisa adelante hasta unirnos con la parte de atrás de la sisa. Y aquí vamos a hacer también coincidir las dos marcas. Vamos a hacer igual en la otra parte de la chaqueta. Y vamos a hacer coincidir una marca con la otra. Y ahora vamos a cogernos las dos partes de la camisa o de, de la blusita del pijama así en esta posición doblamos de esta forma la manga y nos va a resultar súper fácil ponerle aquí un pliegue pequeñito porque es un chico no va a llevar tanto pliegue como como las muñequitas y vamos a hacer la forma de la manga y aquí hacemos igual desde la parte exterior hacia la parte del centro nos vamos a traer todo este tejido para conseguir aquí hacerle esos pliegues pequeñitos porque ya os digo que no es una muñeca es un muñequito y los niños no suelen llevar tanto pliegue como las chicas y ya tendríamos nuestra manguita colocada nos vamos a ir a la máquina de coser vamos a coser todo el contorno de de la manga, la parte de arriba de la manga y vamos a cogernos la parte de derecho y derecho de delantero y espalda vamos a pasar por la manga de esta forma y la vamos a cerrar Para ya de esta manera tener nuestro delantero, nuestra espalda y la manquita completa. Lo que vamos a hacer va a ser coser primero todo lo que es el contorno de la manga. Y después uniremos desde la parte de abajo delantero con espalda y la parte de la manquita. Todo esto va en una sola costura. Y así nos va a quedar como esta parte. Y ya nos quedaría ponerle eh, cogerle el bajo y ponerle los botoncitos Es que está hecho en un momento Voy a la máquina de coser y vuelvo enseguida Mirad, ya lo he cosido todo a máquina Las, las manguitas y los costados Y también le he hecho en la parte de abajo del dobladillo de, del bajo de la, de la camisa Lo tengo solo para planchar, ¿veis? Ya está todo terminadito Ahora voy a coser con vosotras lo que sería la bastilla de, de la manguita ya os he dicho que la he dejado ancha como si fuese una vista simulando una vista entonces vamos a coger una aguja finita y con una lazada para hacer un nudo invisible vamos a hacerle aquí unos puntitos si queréis hacer la máquina primero hacéis esta parte de, de la manga, la parte de la bastilla y después cerráis las mangas porque si no os va a costar mucho eh, ponerla en la máquina de coser. Es muy pequeñita y normalmente primero se hace la bastilla y luego se coge, se cierra la manga. Las que ya tenéis manejo ya sabéis que, que se hace así pero... También tenemos compañeras nuevas y ellas necesitan un poquito más de, de ayuda. Vamos haciendo una puntada abajo pequeñita y una puntada arriba un poquito más grande. De esta forma no se ve por el derecho pero nos quedan unidas las dos los dos trocitos de tela ya veis que es que no se tarda nada en, en hacerlo pues mirad de qué forma hemos terminado nuestra camisa del pijama de Izan. De Yo ahora lo que voy a hacer va a ser plancharla para asentar un poquito las costuras y el cuello. Sobre todo el cuello y también ya de paso pues le quitaré todas las marcas de, de bolígrafo que tiene. Y voy a mirar porque la verdad es que no sé si le voy a poner un botón o le voy a poner unos snap. Lo voy a mirar y ahora os lo cuento. Bueno, pues mirad todo lo que he hecho. Le he puesto unos snaps. Creo que, que los snaps le van a quedar perfectos. Y es lo que he decidido que, que le pondría. Porque eh, los botones que tengo son muy pequeñitos. Y yo no quería algo pequeño, yo quería algo que se viera. Algo que le diera un poquito de alegría. Le he cosido la cabeza con la técnica del bolsillo. Os voy a dejar el enlace porque... Eh, sería bueno que lo vieseis porque la verdad es que quedan súper bonitas. Mirad, cuando lo cogemos podemos girarle la cabeza de un lado a otro. ¿Veis? Y después vuelve a su sitio. Os voy a dejar el enlace para que lo hagáis. La carita de Izan es exactamente igual que la carita de mía, solo que le he puesto nada más dos pestañas abajo. Arriba no le he puesto ninguna. Voy a ver ahora cómo queda una vez ya con el pelito. Si veo que le hace falta le pondré alguna pequeña y si no, pues lo voy a dejar así. Y las cejas las he puesto un poquito más grandes y en vez de rectas las he puesto un poquito hacia abajo. Creo que tiene cara como más de dormidito, más de sueño. Ahora lo que estoy haciendo eh, son los típicos moñetes. Es una lana gruesa. Eh, fijaos, es una lana para hacer con un 5 de, de crochet y un 7 de, de dos agujas. Es bastante gruesa. Entonces, mirad, he cogido así tres dedos y he dado 10 vueltas. Y ya corto, cojo un trocito y uno. Son moñetes muy, muy pequeñitos. Porque ya os digo, primero que quiero un pelo cortito. Y segundo, que la lana es muy gruesa. Ahora lo hacemos aquí un nudo. Cortamos todo el exceso de lana. Y lo abrimos. Mira así. Y de esta forma he hecho un montón de moñetes. ¿Veis? Así. Tal cual. Ahora vamos a irlo poniendo en la cabeza de Izan. Mirad, ha quedado súper gracioso el pijama. Las zapatillas, no me digáis, es una monada. Me gusta muchísimo. Cómo ha quedado. Ethan ha quedado súper, súper guapo. Me gusta. Bueno, vamos a empezar a ponerle pelito. Y vamos a empezar a ponerlo desde delante. Después, si me hace falta más, más pelito, pues cortaré más, más lana. Y si no, pues bueno, con esta ya tendríamos bastante. Esto, como es todo igual, no lleva ningún patrón. Se van poniendo según nos va apareciendo. No hace falta grabarlo todo el tiempo. Vosotros vais poniéndole según... Donde os vaya gustando, donde veáis que le va haciendo falta ¿Veis? Yo por ejemplo solo coloco así, como si tuviese un poquito de flequillo Primero hago media parte, después hago la otra media Y así voy jugando y más o menos veo donde me va haciendo falta pero ya os digo que es todo repetitivo. Entonces vamos a darle velocidad a la cámara y así lo vamos a ver mucho más rápido <ríe> y se nos va a hacer un poco más corto porque la verdad es que es un poco pesadito poner pelito, pelito. Vamos a darle ritmo. Pues vamos a dejarlo enfriar un poquito y vamos luego a abrirle un poquito el pelillo para que no le quede tan aplastado. Pero en un principio voy a dejarlo hasta que se, se haya enfriado bien toda la, la silicona. Voy a, a dejarlo un ratito y ahora ya os presento a Izan. <ríe> Me encanta, es súper bonito. <ríe> bueno, pues este ha sido nuestro proyecto de hoy. Izan. Es una preciosidad y, y bueno, pues espero que os haya gustado. Va a seguir saliendo porque ya sabéis que pertenece a la colección de muñecas Mía y también Izan va a tener un lugar importante en esta colección. Estoy muy contenta con Izan con y con Mía porque la verdad es que son dos amores de muñecos. Son súper, súper bonitos. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado hoy. Si te ha gustado, ya sabes, regálame un like mi canal te lo agradecerá y bueno, pues sobre todo muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga, chao.